Bienvenidas y bienvenidos a este corto tutorial sobre cómo abrir su cuenta en nuestro campus virtual. Lo primero que tienen que hacer es abrir su navegador, bien sea Google Chrome, Mozilla Firefox o Internet Explorer. Luego van a tipear la dirección o el enlace que se les compartió, Thrust .com.ve slash moodle slash o mejor dicho thrust.com.ve slash moodle slash ok una vez que les abra la página ustedes se van a dirigir a la esquina superior derecha y van a hacer clic directamente sobre la palabra acceder ok Esperan que les abra la nueva ventana, y como ustedes todavía no tienen su cuenta, van a ingresar o se van a registrar como usuario. Ok, crear nueva cuenta. Esperan que abra la nueva ventana, y allí van a ir ingresando sus datos de acuerdo con las instrucciones. Okay. es muy sencillo, colocan su nombre de usuario en letras minúsculas, todas las letras minúsculas para su nombre de usuario, también puede ser su correo, todos los campos que tienen el símbolo de admiración o de exclamación en rojo son obligatorios, okay. entonces colocan su nombre de usuario Colocan su contraseña de acuerdo con estas instrucciones. Debería tener al menos 8 caracteres, al menos un dígito, al menos una minúscula, al menos una mayúscula, al menos un carácter no alfanumérico como un asterisco, un guión o el símbolo numeral. Cualquier símbolo alfanumérico. Ok, que ustedes quieran agregar en su contraseña. Tomen nota de su contraseña y de cuál es su usuario para que si van a hacer uso de otro dispositivo que no sea el mismo que están abriendo la cuenta pues puedan acceder fácilmente a su campus virtual. Luego van a colocar la dirección de correo en este campo Siguiente, van a colocar nuevamente la misma dirección de correo. Luego colocan su nombre con la letra inicial en mayúscula y su apellido. Fíjense que al lado de la ciudad no aparece el, sin, el signo de admiración. No es obligatorio, pero sí es recomendable. Igualmente en el país, seleccionan el país de donde están abriendo su cuenta. Y crear cuenta. En este caso no se va a crear porque faltan todos los datos. Este es un tutorial para que ustedes vean cuán sencillo es abrir su cuenta. ¿Ok? Bueno, esperamos que se les facilite el proceso con este pequeño tutorial. Gracias por su atención.